Yo trabajo en el medio audiovisual y por todo este problema de la pandemia y por toda esta nueva vida de la pandemia eh, me quedé sin chamba, sin trabajo, como muchas compañeras y muchos compañeros dentro del medio artístico. la Ciudad de México, en el, en el centro, con una Rumi. Ambas nos quedamos sin trabajo. O para ella, por ejemplo, que el trabajo pues se convirtió en algo virtual. Eh, ella me dijo que justamente por esa razón y porque no tenían ningún ingreso que le podía seguir asegurando el dinero de la renta, se iba a mudar y se iba a mover al, al estado en donde vive su familia. Y desafortunadamente yo tuve que irme también porque me iban a renovar contrato y la renta me la iban a subir, a pesar de la situación. Eh, yo viví en la Ciudad de México más de 14 años y si hubiera sabido de apoyos para, para la renta y para la vivienda, me hubiera quedado a continuar con mi vida profesional. Pero me tuve que ir y me fui a Oaxaca, donde vive mi familia seguir subsistiendo y trabajando.